Yo muera, cuando yo muera, díganle a ella cuánto la quise. También le dicen que si le causé una pena, que me perdone mi negra por el daño que le hice. También le dicen que si le causé una pena, que me perdone mi negra por el daño que le hice. José Acevedo, firme en su ley. Me la repite, si es que mi vida fue una vida parrandera y díganle a mi madre buena que no quiero verla triste, si es que mi vida fue una vida parrandera y díganle a mi madre buena que no quiero verla triste. Y esos amigos que tanto quiero, llévenme a hombro al cementerio. amigos que tanto quiero, llévenme a hombro al cementerio Y allá en mi tumba me dejan varias botellas, pa' cuando me dejen solo calmar un poco mis penas Y allá en mi tumba me dejan varias botellas, pa' cuando me dejen solo calmar un poco mis penas Juliel Riveros Oye, Fran Vergara, salúdame a Juan Carlos Machado Jader Mejía, ahí le mando, es que esto está sabroso Luna, ve y dile, ve y dile al pueblo Cuánto lo quiero, cuánto lo extraño. Mira Lunita, cómo están mis emociones. Llevo muchos sin sabores en mi pecho desolado. Mira Lunita, cómo están mis emociones. Llevo muchos sin sabores en mi pecho desolado. Hago Toledo y Abel Garavito, es que lo bueno se hace esperar. Fuerte bandida que se nos lleva valiosas vidas a gente buena solo te pido que el día que vengas por mí ay no me hagas sufrir se ligera se ligera solo te pido que el día que vengas por mí ay no me hagas sufrir se ligera se ligera y esos amigos que tanto quiero llévenme a hombro al cementerio